voy a clasificar, según mi opinión, los SCPs de SCP Containment Bridge en función de lo difíciles que sean de esquivar. Empezando por este de aquí, y este de aquí va directo al puesto número 1. Iba a decir que, en general, ahora cuando vaya haciendo la lista, la lista no va a estar ordenada. Voy a poner los SCPs en más o menos por categorías, pero la lista no está ordenada, o sea, que uno esté a la izquierda o a la derecha no significa nada, excepto con el SCP-133. Este SCP es el rey del juego, es el principal archienemigo y el más peligroso de todos ellos y algunos dirán que por qué, si sí, eh, es muy fácil, porque solo tienes que mirarlo y ya está pero es que es un poco más complicado que eso, porque el SCP-133 eh, le gusta mucho esconderse en rincones, eh, tras puertas, en sitios muy inesperados hay sitios en los cuales si aparece, en plan, como los túneles del SCP-049 o algunos pasillos estrechos, se vuelve un horror así que tienes que vigilar cada rincón de las instalaciones tienes que asegurarte de parpadear siempre antes de abrir cualquier puerta Tienes que estar totalmente vigilante hacia este SCP Y por eso es el más complicado Me ha matado un montón de veces ha bajado un poco la guardia con algunos de los De los consejos y de las técnicas que uno tiene que seguir Y de las rutinas que uno tiene que implantarse para Lidiar con él le, Es para mí el principal archienemigo del juego Tu prioridad número uno en cualquier gameplay Y por eso lo voy a dejar en el puesto número uno. El resto de la lista no va a estar ordenada Pero le doy el puesto número uno al SCP-163 Hemos empezado fuerte Así que ahora vamos ahora con el SCP-012 Y lo sitúo aquí eh, Es tan fácil como con el ratón ir girando la cabeza o ponerte el SCP 714. Ya está, hay, for hay formas muy fáciles de contrastar este SCP. Yo creo que es de los típicos que te mata solo la primera vez porque no sabes qué está pasando y, y el resto de veces pues ya es mover el ratón y, y no mirarlo con la cabeza y salida de y deprisa. O sea, es, es fácil, no es ninguna cosa del otro mundo. Repito que estoy pidiendo de todos modos. Siguiente, eh, aquí incluyo al SCP tanto el 008, que el propio Prión, que te puede infectar, como este zombie de aquí. Y lo he situado aquí en fácil. El SCP-008 en sí tienes que llevar el traje para cuando vayas a recontenerlo Pero no hay ningún problema, tienes que llevar el traje y tener mucho cuidado aquí con este Con el stp 173 parpadeas antes de abrir la puerta, bajas la tapadera y ya está Y luego si vas a la enfermería de la, entran, de la entrada, te vas a encontrar con el zombie No, no, no corre muy deprisa Pero bueno, si, si te pegas una vez o le empujas un poco pues ya, ya te has infectado y eso es un problema Pero es, es fácil de evitar, ¿no? Es, no, te, no te va a pillar El siguiente es el SCP-049 esta es mi opinión, repito, pero hay un poco de controversia Yo lo he situado aquí Yo lo he situado aquí, en la zona de complicados no es de, los, no es de los peores Lo que pasa es que está muy presente a lo largo de toda la partida Porque aparece bastante Tienes que buscar la forma de que no te alcance Te pones una máscara de, una máscara de gas súper O coges un poco de carrerilla Y como es un poco lento moviéndose pues Lo esquivas fácilmente, en un pasillo en el que tengas lo suficiente espacio Enseguida le rodeas Hay gente también, esto es opinión personal eh, Que usa el SCP-714 para evitarlo No es mi preferencia mi preferencia no es ese normalmente, me cuesta mucho utilizar el SCP-714, pero cada uno se lo hace lo que quiera. Le he puesto en complicados porque está bastante presente a lo largo de la partida, eh, te persigue bastante... Si se junta con algún otro SCP, pues incordia bastante. Hay que esquivarlo y asegurarte de que tienes el suficiente espacio, la suficiente carrerilla, los objetos necesarios cuando estés cerca de él y tal. También lo sitúo en complicados porque hay un, a veces, mostraré un clip en pantalla, a veces aparece de la nada en la habitación en la que te encuentras. Entonces tú puedes estar en es la 914 y está la puerta cerrada detrás de ti, y dices que bien, que aquí no puede entrar nadie, y aparece él en la mitad de la sala, espauneando. Esto es una cosa rara, de, de cómo los programadores han hecho el juego. Y esta inconsistencia, pues, me inclina un poco a subirle de puestos, porque normalmente lo pondrían asequibles, pero... Teniendo en cuenta todo lo que tiene, le he puesto en complicados. Son sus creaciones, de SCP-049-2. Me dan ganas de ponerlo en la zona de bobadas, pero lo he puesto aquí. Son lentísimos, tío. Si te atacan es que casi no te van a hacer nada. A veces solo una parte del juego... Tienes que tener carrerilla porque si no te van a pegar, pero es que y el que te peguen, pues bueno, ya empiezas un poco a, a tener un poco de heridas A lo mejor te conviene usar un botiquín si ya tienes alguna autoridad acumulada Porque a lo mejor empiezas a sangrarte pero es que no hace mucho daño, son lentos, tienen una velocidad horribles Lo que me inclina un poco a ponerlos en lo de fáciles más que lo de bobadas es que, bueno, que estás en la, necesitas sprints para necesitas tener carrerilla suficiente para esquivarlos Y aparecen en la zona de los túneles del SCP-049 que, con pasillos estrechos, es una zona un poco complicada Si aparece el stp 173 allí, aparece el stp 049 puede aparecer el stp 106 no ayuda, no ayuda que estén los SCP-049-2 ahí abajo. Yo, eh, quiero ponerlos casi en la zona de bobadas, pero se si voy a poner en la zona de fáciles teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir. Este es uno de los tentáculos que sale del SCP-035, pero los he puesto fáciles. Eh, aparece muy poco a lo largo de la partida, de hecho si no abres la celda del SCP-035 no te van a aparecer en ningún momento. Al principio cuando aparece la primera vez, pues te da tiempo de, a correr y a atravesarlos. Se puede evitar tan fácilmente como no abriéndole la puerta al SCP-035. siguiente SCP-106. Aquí otra decisión llena de controversia. Mapa aquí. Vale. ¿Por qué está ahí? El SCP-106 tiene una serie de ventajas que, que le hacen uno de los principales archienemigos del juego. El SCP-106 siempre es consciente de la posición del jugador en el mapa. Y el SCP-133 también. Esto es una cosa que el SCP-049 no tiene. El SCP-049 eh, no sabe dónde estás a menos que estés cerca de él. El SCP-106 lo sabe siempre. Además el SCP-106 aparece mucho a lo largo de la partida Porque hay pasillos en los cuales aparece eh, Cuando estás mucho tiempo quieto en una sala Aparece, hay eventos en los que aparece Te va a perseguir Y es normal, este juego es un juego pues Entre otras cosas es un juego de terror Y tiene que haber algo que te persiga incansablemente Y que no lo puedas detener ni cerrando puertas ni nada Porque está en la lista de asequibles Si aparece tanto y te persigue tanto Y es una amenaza tan constante No te mata directamente, te mata a la dimensión de bolsillo Y puedes escapar El argumento principal es que hay un objeto, un objeto en SCP Containment breach Anula completamente al SCP-106 Tienes este objeto en el inventario Y te olvidas de su existencia Tal cual Por eso lo he puesto ahí, pero vamos, esta es opinión personal Siguiente, SCP-205 Estas lamparitas de aquí Aquí van vale. Es una bobada A ver, es uno de estos SCPs que está... Porque es interesante, pero es que si vas ahí es porque quieres. Si vas ahí es porque quieres o es tu primera vez jugando y te metes porque no hay nada dentro. No hay tarjetas, no hay objetos importantes, no hay nada. Aporta un poco a la historia, tal, pues está bien. Está bien desde un punto de vista de la historia, pero es una tontería si te metes ahí es porque... no, no lo has visto nunca o porque quieres que, que te mueras. Pues no tiene ningún sentido, no hay, no hay ningún objeto, no merece la pena entrar. Se puede evitar tan fácilmente como no entrando en su sala. Siguiente, SCP-096. No sé exactamente dónde situar este en la lista, me tiene un poco mareado. Y lo he situado aquí, por lo general pues bueno, lo puedes detectar en el, en el navegador Ultimate Se oye muchos tus llantos y es tan fácil como bajar la cabeza, pero bueno Lo he situado ahí en la lista de porque si se junta con otros SCPs Sí que puede ser más complicado Si se te junta con el SCP-133 por ejemplo y tienes una mala suerte pues Ahí sí que vas a tener un, un dilema de ¿qué hago con, con los ojos? ¿Miro al SCP-133 y me arriesgo de mirar al 96 o qué hago? Pero bueno, lo he puesto ahí inasequibles porque cuando, aparece en el... cuando te aparece en alguna sala te, está... te obliga a bajar la cabeza y pues tener los ojos delante, sobre todo teniendo en cuenta que el scp 133 es el principal enemigo del juego y hay otros SCPs como el SCP-049, los cuales hay que vigilar, pues el tener que mirar al suelo no ayuda mucho. Lo he puesto ahí en la lista de asequibles por ese motivo. SCP-895, ya sabéis que este es el ataúd que en algunas cámaras suelta unas imágenes muy muy feas. Aquí va. Eh... No sé, es tan fácil como bajar la cabeza cuando ves que salen las imágenes del SCP-895. Play no es una causa de muerte en, muchas, en muchos gameplays y puedes desactivar si te apetece su retransmisión en su propia celda de contención. Tienes otros objetos con los cuales lo puedes evitar. Es, hay, tiene muchas formas de lidiarla. Bueno, todo esto es opinión personal, no voy a dejar de repetirlo a lo largo de este vídeo. SCP-860. Este es el de la llave azul que la metes en la puerta y te lleva a un bosque. No sé dónde situarlo. Estoy no demasiado informado acerca de este. No he ido lo suficientemente al laboratorio, digamos, para investigarlo. Y me tiene un poco en conflicto. Esta decisión que voy a tomar ahora, seguramente sea parcial. Seguramente no sea lo más objetiva dentro de, lo que, de la objetividad que puede tener este vídeo. Pero lo he situado aquí. Vale. ¿Por qué? Eh, repito que me faltan horas de interactuar con el SCP-860 y explorar un poco más, investigarlo y tal pero me parece muy aleatorio, o sea, he visto opiniones de que tienes que ir corriendo al lo largo del bosque antes de que salte a atacarte, he visto opiniones de que al revés, si estás eh, corriendo, se enfada antes y te ataca antes, y por eso tienes que ir caminando, y he visto también otras opiniones de que, bueno, que es un poco aleatorio, depende de la suerte si te mata antes o no. Un poco aleatorio si sí es, porque hay veces que en el bosque hay como bifurcaciones, y si escoges la, un camino sin salida, pues te toca dar la vuelta y, y cuanto menos tiempo pases en ese bosque, mejor. O sea, vamos, no es un sitio en el que te quieras quedar a vivir, no sé si hay que ir corriendo o caminando, pero no es un sitio en el que quieras estar ahí, eh, tomándote un picnic. Dirías, bueno, es tan fácil evitarlo como no entrar en el bosque. Hay veces que no tienes más remedio, porque tal y como está hecho el mapa de, de la entrada, justo en el mapa que te ha tocado jugar, pues tienes ahí el, la puerta del SCP-860 en medio. Y tienes que atravesarlo sí si o sí si, si quieres seguir progresando y acabar la partida. Como no entiendo bien cómo funciona eh, el SCP-862 a la hora de atacarte y, este, y esta cosa aleatoria, si, si es aleatoria obviamente es más difícil de lidiar porque no tienes control absoluto sobre la situación. Por eso lo he puesto ahí, pero vamos, no, no, no estoy seguro de esta decisión, la tengo que revisar. Siguiente. Este es el SCP-1048-A. Vale. Lo he situado en la zona de asequibles. ¿Cómo se esquiva el SCP-1048-A? ¿Ha visto opiniones que son... gente que dice que cuando lo veas en un pasillo lo que tienes que hacer es dar la vuelta y buscar otro camino? No hace falta. No hace falta. Con que tengas suficiente carrerilla, vas corriendo. atravesando el pasillo. Y te da tiempo a pasar a que él se active, pegue su chillido, pero no te haga nada. Porque ya te has distanciado lo suficiente de él. Eso lo puedes hacer. Los problemas es que necesitas carrerilla y necesitas estar seguro de que que puedes atravesar corriendo sin peligro porque si al otro lado de la puerta está el SCP-049 o el SCP-133 está por ahí cerca y no has parpadeado bien o lo que sea, pues puede complicarte la cosa. Es otro de estos SCPs que son en sí asequibles, pero si se juntan con otros pueden dificultar un poco la cosa. El 1048A es un poquito más letal que los que están en la zona de fáciles y por eso lo he situado ahí. Pues eso, necesitas carrerilla, necesitas asegurarte de que mm, puedes atravesar el pasillo con la suficiente seguridad y si no, bueno, pues te puedes dar la vuelta. Cada uno, pues, toma las decisiones que considere y depende de lo que necesites. Vale, siguiente SCP. Aquí eh, algunos van a estar en desacuerdo conmigo. Ya lo anuncio. Es muy posible que la decisión que voy a tomar ahora no os guste. Aquí va. Es un SCP fácil. Vale. No os preocupéis, voy a subir en el futuro un vídeo de por qué esto es así. En la zona en la que aparecen hay tres. En Ultimate Edition aparecen cuatro, o sé sea que hay que tener un poquito más de cuidado. Pero siguen un patrón tan establecido que una vez juegas unas cuantas veces, el patrón que siguen de caminar y todo eso, se vuelve muy predecible. Y esa predicción, pues hace que lo puedas esquivar de una forma más fácil. Al principio no, al principio cuando juegas tus primeras veces, que no sabes dónde están y, y, estás, y estás incluso asustado, o incluso si te crees de las voces estas que dicen de Hola", tal, pues puedes ir tú todo emocionado a ver si hay alguien y te, y te pegan a dos mordiscos. Pero eh, cuando ya tienes una cierta práctica, ya sabes, el patrón que siguen es un patrón muy, muy matemático Y una vez lo tienes un poco en tu cabeza Lo puedes evitar Aún así, los subiré en el vídeo Aunque los tengas cerca y te pillen Hay formas de escapar de ellos Y que no, no, no te maten O sea que os he puesto la zona de fáciles Otra ventaja que hay Es que en la zona en la que están los sdp 939 no aparecen ni el SCP-173 ni el SCP-049 con lo cual pues es menos complicado que se junte con otros SCPs aún así está en la zona de fáciles porque cuando entras en la zona de los túneles del SCP-939 pues están allí hay que lidiar con ellos, hay que esquivarlos y no son, no son bobadas hay que, te pueden matar si estás descuidado pero por lo demás también, otro que puede estar muy, muy, muy parcial no lo voy a negar vale hay un motivo por el cual en SCP Containment Breach eh, muchos jugadores, bueno por lo menos yo después de abrir una puerta la cierro detrás de mí y es porque si tienes todo con las puertas muy abiertas es más probable que el scp 533 esté en otro pasillo y en cuanto tú te des un poco la vuelta pues viene del otro pasillo por todas las puertas que están abiertas y, y acabe con tu vida El SCP-966, aparte de la molestia de, de que te quita mucho sprint y por lo tanto tienes que utilizar la máscara de gas mejorada mucho más a menudo también como ellos están presentes tienes que utilizar también las gafas de visión nocturna más a menudo con lo cual estás todo el rato mareando con, con la máscara de gas y las gafas de visión nocturna los scp 96 abren un montón de puertas y abrir puertas es malo Entonces el hecho de que abran las puertas Y las abren mucho Y todo el rato Y te persiguen Y te atacan Y no sé qué Los he puesto ahí eh, Posiblemente estén más En la zona de complicados a lo mejor más hacia la zona de complicados, pero es que que te haga la puerta para el SCP-173 para mí es bastante importante. El SCP-173 para mí es el rey del juego, es tu prioridad número uno. Si tengo que cerrar las puertas para esquivarlo, pues toda prevención es poca. Estos son los SCP-1499-1, que son los que aparecen en la dimensión del SCP-1499 cuando, cuando te lo colocas en la cabeza. Están situados aquí. Vale, ¿cuál es el motivo? Pues que no te interesa para nada eh, estar en la dimensión esa del SCP-1499 eh, viviendo Y si no te acercas mucho a uno de ellos o no pasas mucho tiempo en ese lugar Pues no te van a atacar Así de sencillo ¿no? Por eso lo he puesto en la sección de bobadas porque Te pones la máscara, te la quitas, tienes espacio para correr, no te acerques a ellos, no los molestes y ya está Vale, estos de aquí no son SCPs Pero bueno, están muy presentes ahora con la partida y para mí están aquí Para mí están en la zona de muy difíciles de lidiar Estar en una habitación con ellos, ya solo el he hecho de estar en una habitación Pues es muy posible que resulte en muerte porque te disparan desde el otro lado de la habitación No los puedes detectar eh, de forma normal si los puedes detectar utilizando las gafas de visión nocturna que te pones en Verify en la nube 14. Pero por lo demás, eh, es un poco suerte. Es un poco de... Si te cruzas con ellos a lo largo del camino, pues reza para que puedas escapar y que no te disparen y ya está. Hombre, hay objetos como, como el traje antibalas que te pueden ayudar. Pero he de decir que el traje antibalas mmm, tampoco ayuda demasiado. Tampoco ayuda demasiado. El traje antibalas que está disperso a lo largo de las instalaciones es demasiado flojo como para protegerte. Porque los balazos te van a hacer mucho daño. Te quitan eh, carrerilla. Si lo pones en el 9-14 en fight, sí que lo mejoras. Y tienes un poco más de resistencia a las balas. Pero, mm, no sé, te quita el 60% de la carrerilla. Tampoco te deja escapar mucho. Al final de la partida pues seguramente te has encontrado a un 9 -6 -6 Y te haya quitado mucho sprint. Pues ya pues vas a tener poca oportunidad de correr. Y menos aún si el traje es pesado y no, no te deja no te deja oportunidad para huir tratar de evitarlos aunque es un poquito aleatorio y ya está y el problema porque lo he puesto en muy difíciles a lo mejor eran un poco más de complicados pero los he puesto muy difíciles porque a veces pues aparecen un poco de la nada no se puedes esquivar de casi de ninguna manera y a veces se quedan atascados detrás de una, de una pared o de una puerta y no se mueven de ahí y a lo mejor pues eh, es una zona a la que tienes que ir y está el, el maldito MTF atascado y no te deja pasar o si pasas te pega, te pega cuatro tiros pues este tipo de comportamientos aleatorios pues hace que obviamente sea más difícil de esquivarlos con, de una forma consistente y por eso lo he puesto muy difíciles de lidiar. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Todo esto, repito, es mi opinión personal. Si sí me gustaría que en la caja de comentarios generara un poquito de debate. Que me digáis más o menos si, qué opináis acerca de unos CPU de otro. Eh, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.